Reconocido, la dominicana tu opinión sobre la muerte de Antonio río en el momento que no, lo supiste. por favor. Eh, eh. Y me duele mucho, él le gustaba que recordara con tristeza, le gustaba con felicidad. Y me duele mucho que, que no le dieron el soberano eh, antes de, tú sabes, o sea que es muy triste. Pero él está con Dios y, y está disfrutando esto también. ¿Qué la nueva generación de música que hay ahora, que es muy diferente a los 80, los 70. Siempre habrán innova innovaciones, siempre habrán ritmos nuevos y hay que aceptarlos y acogerlos porque son nuestros.